Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal, hoy lo que haremos es saber quién me está comiendo la comida, así que entremos a la casa a ver quién está dentro de esa casa, de seguro es ese gordo de mierda comiéndome mis pizzas ricolinas y sabrosas, entremos ahí, no sé por qué tengo esa música de fondo, bueno, será para los vídeos de Youtube. Bueno, entremos a la casa. Ah, entremos, ah, mentira, entremos. Bueno ya estoy adentro de la casa espero y no sea ese gordo que como lo vea lo haré pedazos mua jajaja que gordo grasoso jajaja no sé por qué come tanto si ya es un gordo maniático no mentira jajaja pobre gordo jajaja espero no me coma la comida ricolina jajaja oh vayamos a ver quién está ahí jajaja. A ver a ver a ver quién es. Ah, es ese gordo, ah, mierda, gordo de mierda, deja de comerme mi comida, ahora toma esto, pum, pum, pum, jajaja pero qué gordito sos, smoke. Hola, cejotita, mi amor, es que estoy comiendo tu comida porque me dio ganas de comer una pizza ricolina, jajaja, ja, ja. Ah, por favor, CJ, no me pegues, ah, no, a, no, CJ, porque me, ¿Me pegas, CJ, ah, mi amor, no me pegues, a, ah, mierda, siempre soy yo el culpable de todo esto, jaja, ¿a ja. dónde vas, CJ? Quiero saber a dónde vas, ah, no me pegues, CJ, ah, ah, ah deja ah, ah, ah, de pegarme, CJ ya me rompiste mi bracito del lado derecho y el izquierdo por eso no me puedo mover a dejar de pegarme Toma esto por ser tan gordo comilón eso te pasa por meterte con CJ el más poderoso jajajajaja ja, ja, ja, ja, maldito me comiste todo gordo obrano. traga hamburguesas Bueno toma esto maldito ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. bueno vayamos a ver qué hace Rider. Bueno a ver voy a salir afuera que hace Rider de seguro drogando Ah, mierda, voy a ver qué hace Riderra. Ah, ah, ah, ah. ah, mierda, perdón, chicos, es el bug de la puerta. Jajajajaja, ja, ja, ja, ja, ja, mierda, mierda, mierda. Ah, ah, ah. A ver, a ver, a ver qué está haciendo Riderra. Ah, mierda, de seguro no se sé, drogándose. A ver, ah, ya lo vi, está charlando con Tempel. Jajaja, ja, ja, pero que burro es ese Rider. Jajaja. Ja. Hola, oficial Tempel, quería saber si me da un poco de droga, por favor, se lo suplicó la ah, mierda. No te voy a dar drogas porque eres un drogadicto de mierda o te llevo preso así que mejor no, no tengo drogas drogadicto. Ándate a la red pu mierda, que te re hijo no mentira deja de drogarte o te llevaré preso maldito. A mira Rider ya lo vi a CJ está atrás nuestro mirando como charla vamos que cabrón sos CJ ojo conmigo te llevaré preso a ti también. Ah, mierda, ah, me vieron, ah, que capullos que son los dos malditos, toma esto tempenny, maldito, ah, mierda, mierda, mierda. algún día los mataré, malditos de mierda, y tu reader drogadicto de mierda. Bueno voy de dejar de decir mierda a cada rato, jajajaja, ja, ja, ja, pero qué chismoso soy, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja. Bueno chicos hasta acá el vídeo de hoy, espero les haya gustado, suscríbete, dale like y comenta, y acuérdate de activar la campanita para más vídeos loquenderos, hasta la próxima, chao, chao.